Bien, bien, bien. A ver, Dios santo, mande, mande, chicos. Para saltar a cero, voy. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Area, area claim it. Ay, amigo, no sé. Uh, me caí. Eh. Qué, qué bonito día se ha quedado, ¿no? Aterio, ¿cree que vas y apagas el generador? Puede sí, llegar allí. Está desconectado, yo sí. ¡Odio! ¡Oh, He atravesado dos, dos paredes. Acetado. ¿Hay cajas? Sí, aquí hay dos. No tiene nada. No tiene nada. Vale. Voy. Mira, mira, mira, mira, me han tirado Planks y todo en otra casa? Empire ¿Este ¿Qué, qué arma tío, es? Tío, tío. ¿Esto es una honey? ¡Control! Vale, aquí, aquí hay una cosa que romper. ¡Control! todo loco! La cosa es y la claim Aquí ¿Dónde? ¿Dónde yo estoy? Ah, no, ahí he visto, ¿Las camas? salido? Yo, yo, yo he roto una Pues solo había una y el, y el owner está por aquí Está fuera ¿El owner? El, on, el owner de la casa, claro Ah, ya Porque estas plantas no son mías en si hacemos C4 son un jorde, pero ya Tengo los chemicals ¿sí? Yo tengo... Vale, suéltame los chemicals ¿A serio? Vale, eh. Dime, no, no. oye, ¿tenéis ropa? Sí, no, tengo. Toma, toma, toma. A, a, hazte una cama aquí, guantes. Vamos, que las grifeamos en todas reglas. ¿no? Sí, no, los vamos a reventar un poco. Adiós. Pues esta gente. No, no, no, no. Va a ser lo primero que reiremos. No, esto, esto es cosa de C4, tú sabes todo lo que has hecho juntito. Ya, yeah. ya lo sé. Lo sé, pequeño, lo sé. Guachín. Aunque esté la presencia, ya nos sobra. O sea... Aquí no está, eh. Si sí está, si sí está. Le, le estoy viendo, está, está campeando en la cama de este. ¿Cómo que en la cama? En la cama donde estaba Olof. No sé dónde. Mira, allí, mira mira dónde yo estoy mirando. Él no nos ve a nosotros y yo. Y nosotros, a él sí. Ah, sí, sí. ¿Cómo subiste, ¿Cómo te... Manda, Olof, manda. Eh, oye, necesitamos, necesitamos entrar de alguna forma. Tengo una Zubek pero sin balas. ¿Tienes algo para Olof? Eh, parte? toma, toma, toma. Olaf, esto es lo que tengo. Yo tengo una Zubek pero sin balas, qué pena. A ver, voy a intentar hacer algo. Tengo una umbrela con la que podríamos entrar. Vale. No antes, pero es que... Hazlo, hazlo, hazlo, halo. Vamos, ¿No? que me va a reventar. Te escondes detrás de un de de locker. ¿Qué no, tienes? No. ¿Maple? Maple sí. Al, solo Maple. Pero voy a meter... Maple. Déjame a, a mí. ¿Quieres que me la, de la jode de la yo? No, no, que solo tengo menos cosas, pero. No, no, yo no tengo una. pero tengo una. ¿Pero meter, suéltamela, pero suéltamela. Pero... ¿El qué? La umbrela. Ay, no me la pierdas. Pero estoy sí, acá, mira. Chucky, manda. Haz esto ya, ya, eh. Te mando, te mando. Manda, aguante. Vale, está ahí, eh. Aún escondido. ¿Querés que vas a.? Ca -ca la cama, cargad la cama. Podemos a pegarle a la cama. plan, Olo, ponte a. Ah, la no vale. ah, verdad. Está ahí atrás, eh. Hacer algo, voy a hacer algo. Voy a... Muerto. Ah, mierda. Cuidado que puede tener más personajes. Ya. ¿Sabes qué haría yo? Que estuvi... aún estuviese fuera. Vale, sí. No, no, pero no lo mates antes, que lo había dejado tocado para cara sin eh, Matado a los zombies normales, para vale, decir a Pedrolo. ¿Qué? No. Bueno, podría haber soltado el zombie gigante un detonato. Detonato. detonato. ¿Tienes? En serio. Vale, pues ya.. Vale, Raw Explosive. Un RAW Explosive más. Hay que matarlo, hay que matarlo, está ahí, ¿eh? lo he visto? Sí, sí, yo lo he visto. ¿Tú lo has visto? No. Está dentro del castillo, me parece. A okay. ver. No, no mates. No importa. No, no. Ahí está ahí, está. ¡ay! ¡Casi te lo quito! Le mm. dije eso, genso de con... ¡Eco! <ríe> oh, oh, oh, ¿Qué, qué, qué, qué? no, no hay buena cosa para red. No para realidad no, pero vamos, hay cosas Yo tengo munición de eco. Que sí, ¿Qué? ostras, perfecto ¿Qué, qué, qué, qué. Uy Uy, acepta todo no no, no. No, este, este, este, este. A ver, ¿a serio, a serio. ¿a serio? ¿a serio? ¿a serio? ¿a no, no, para, parad, parad, parad. ¿Pero, pero ah, qué hacéis? Por favor, pero bueno. Pero, no. pero qué hacéis. Quita, que este, este, ya, me lo, este ya me lo he reventado ahora sí. ¡Asterio! Ahora es grande. De cuatro, quitaos, quitaos, quitaos, quitaos. Ay, pero. Uh -huh. Entonces, espérate, espérate, que sube, que sube. Adiós. Blow me. Me. Hey, no me ca no me ca no me ca nada. Otro eco, otro eco. Espérate, espérate. Es eh, un drum para mí. Olof, ¿dónde estás? ¿Dónde estás a aquí? Me... Atéjame, atéjame, Olof. A ver, ver, ver. Grilly, de todo, de todo. Espera, vale. te guayo, ¿viste? ¿Viste a tenemos, tenemos, Vale, te hemos, te hemos, tenemos cosas para redear. Me mando home, me mando me mando, me mando. Sí, me mando te mando. Cosa. Esto, esto me, da, me da que son los primeros cofres que hicieron nada más venir. están aquí en medio. Sí. Dadme explosivos. Eh, perdón, estoy consiguiendo aquí. No, se vale, tengo que bajar porque aquí hay eco y hay más cosas. ¿Con la caja negra? No, con la... Con sí la... con la negra, con la negra. No, no sé con la negra. con la amarilla y... Esa, la matamores. Acá, acá, acá. Eh, ¿no? Eso. Pero en plan tiene parte negro, ¿sabes? Esperas, ne eh, Balas de Kalinkar Oye, tengo muchos metales crack. Conseguimos explosivos, anda. Si tenéis. Hey, a ustedes me aparece en el inventario, tipo, a mí no me aparece nada ¿no? para No, es porque se ha caído Aquí hey, hay la hacemos de... vale te, te mando, aguanta Ah, dame el grizzly, dame el grizzly, dame el grizzly Eh, te toma te Venid, venid, te, te, estoy arriba guantes, te mando? Si tienes el grizzly, mejor, eh Voy, voy, voy, ya. subo, subo Sí, que aquí hay cosas aún, ¿sabes? Sí, pero mándame TP y eso. Vamos. Que veas, que voy a intentar coger balas de Grisly. Aquí hay, aquí. Es que tengo ya. Ya tengo dos, tres cargadores, eh, cajas, tengo de todo. Aquí hay okay, un Spotlight. Vale, varas de no, no, no, no, no, no. Ah, yo tengo otra. Toma, toma, toma. Y balas de Kalinkar. Las cuales voy a llevarme también. Por eso. No, no, no, no, no. Voy. Voy. No vale eco, vale eco. No, son de eco. Por eso sí, son de eco. Dame. Eh, ¿qué Eh, no, no, no, no. Esto es reideo yo. Toma, anda. ¿No das? No, no, dame, dame, dame, dame, aquí aquí. Y tengo dos cajas más. No sí, si sí, las de ahí dentro, ¿no? No, por lo menos el horde de antes nos ha servido para algo. Son 21, son 21. 21. El locker sí. No, no, no, pero esto. Eh, no sí. ni idea. ¡No, le di a los dos! ¡Oh! No, no, no, no. ¡Bazooka! ¡Uuuh! Deja no los C4, no, de deja en los C4 Bazooka con tres bal... el, En el, cofre de atrás. el bazooka, el bazooka, el bazooka no lo... ...no lo, no lo vayas a usar aquí, cero, cero. eh ¡Y de coña! los C4 no los uses, no uses los C4 Vale, vale Guárdatelo porque los vamos a necesitar para la otra ¿El sí que sí pero el que yo vamos en el cofre de atrás estaba la la la y los vamos 4 Que sí que sí, pero dale vamos este Tengo, nature, tengo nature. vamos tengo vamos vamos vamos vamos vamos voy, voy vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Dale, dale, venga, vamos claro. shot. Shot, car, la car, la car, la car la llevo. Gente, hostia, un supositorio en serio también. Tenemos, lo tenemos de todo. ¿Balas de matamores? Esto, la Militar y Fragmentation. la Fragmentation no Oye, ¿ese detonator lo puede coger alguien? No, yo tengo. Que yo también tengo ya uno. No, eso no va a Deja, deja, deja. Bueno, ya por cargárnoslo. No, no, deja Deja Night deja a pore, deja a por que, que tenemos más balas. No, no, que. Voy a escribir, voy a escunes, municiones. Eh, tienes en el suelo. Eh, no, toma, te lo dejo en que hay. Hay muchas cosas de. No hay nada. yo tengo un montón de balas de estas, eh. De la Oye, si alguien puede coger. Ver, el umbrella. Dijo ¿no? que, que hay muchas cosas, tú. Hay que hacerse ¿Puera? ya. Empiezan a agarrarlo de acá abajo porque va no a desaparecer. Sí, sí, sí. Es que está un poco bug. Toma, dejo aquí el eco este. Voy a ir a casa y a hacer lockers. ¡No! Y nos ha roto.